Cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido. hambre, voy a darle algo de Cada quien guarda en sus recuerdos historias que necesitan ser contadas. Sucesos sin explicación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 sol Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Buenas noches, bienvenidos a relatos oscuros hay un podcast que por ahí he visto que tiene invitados bueno, tiene invitadas o invitados uh -huh. pero casi siempre a una invitada le tiene una invitada uh -huh. y es como aquí te voy a agregar y como que le pregunta oye, ¿te acuerdas? ¿tú sabías de, del caso de, de los extraterrestres del lago Pascoula? y ella como nunca sabe dice, no, no, no, no, no sé uh -huh. entonces pues él empieza a contar la historia y después le dice: eh, Oye, y, y si sí sabes, ¿no? Que en 1990 y tantos ocurrió esto. Y pasa en la cámara de ella y no, tampoco, tampoco sabe. Entonces pues yo no sé para qué chingas la invita. Entonces, ¿por qué no, no, no, no habla de nada ni va a contestar nada? No. Así es, así como que todos sus invitados son así. Hoy tenemos invitado a tal. A... Pero para eso es bueno decirle al invitado: Vamos a hablar de tal tema. Ven, o sea, prepárate y ven a, a, para hablar de ese tema. Pero si, pero si no, pues entonces el invitado va a llegar sin, sin nada que decir. De hecho, no, de hecho, no saben, porque pues no saben, en realidad no, no saben. Este, Hola. Me parece muy chistoso que, que siempre, ah, tenemos invitada a tal. Y le empieza a preguntar, ay, ah, ¿recuerdas que este. Le sucedió esto en Estados Unidos en 1944 y la invitada dice, no, no, no, no. Ah, bueno, entonces te cuento que no sé qué. No, pues, Entonces, así se la va todo el programa. Pues es como si yo dijera, hola, ¿tú qué opinas de la transmigración de los átomos vitales? Pues entonces, dime qué va a contestar el invitado. Pues no. Pues no. Si no, si no llega preparado. Claro. <risa> ah, ya estamos en vivo. Ay, ya, ya estamos en vivo. No manches. Buenas noches, ¿cómo están, gente? Estoy viendo aquí. Los comentarios, ¿cómo están? Bienvenidos, saludos, un abrazo a todos. Hoy eh, 15 de noviembre del 2022, a solo cinco días del mundial, a solo 15 días de que termine el año, no del, del mes, y cuando son las 10 con ocho de la noche. 10 con ocho de la noche. Hoy empezamos más temprano porque se están des desmañanando, se están desvelando y la verdad no quiero que se desvelen, quiero que descansen bien. Eh, por una parte la gente que eh, ve la transmisión más noche y que está trabajando, bueno, ahí sí los acompañamos un rato, pero no, no es justo porque nos levantamos ya muy tarde, necesitamos levantarnos más temprano y dormir bien las ocho horitas, ¿no? O sea, sería bien ocho horas, son las que uno duerme a los 30 años o cuánto? Pues, pues dicen que ocho horas, con eso es que ya, uno descansa ¿Mm? ¿Ocho horas? Uh -huh. ¿Y los viejitos duermen como cinco, ¿no? No, duermen un poquito más. Bueno, los viejitos los se levantan niños, a las cinco o seis de la mañana. Los niños deben dormir creo que catorce horas. Ya sí. grandes, entonces son ocho horas. Entonces yo por eso estoy re chiquito, porque yo sí duermo mucho, duermo... Ah, pero es que dormir rico, pues quién dice que no. Duermo hasta las dos, luego a las cuatro... Mi, mi siesta de las 7 también Pero a veces no la duermo Porque digo, no, no, voy a estar despierto Hasta que inicie la transmisión Bueno, un abrazo para Danubio García Ahí tú dices Ah, y un saludo para Recio ¿Para quién? Ah, sí Para, ah, y para Recio ah. Sí, no, aunque no digas bien sus nombres No importa, de todas maneras ¿Quién va a andar leyendo bien sus nombres? Yo sí saludo Hola Luna, hola a todos, gracias por estar aquí hoy. Hola Serena, eh, ¿quién más vi por ahí? A Lenis, a Adafong, eh, a Chamoquín, a Calavera Man, siempre están aquí ellos. Carlitos, a Carlos Armijo, le mandamos un abrazo pues, Carlos, un abrazo que estés bien. Y que sí, que estés bien. Mm, ¿Quién <coughs> más por ahí? Bueno, mira, Rodrigo Carmona escribe sobre hola, el... el... Luna título de esta transmisión que le pusimos el fin del mundo se acerca el fin del mundo se acerca y Rodrigo Carmona dice en la Deep web ya existen videos acerca de comprar y qué vender, dónde refugiarse por la próxima guerra mundial que está aquí, ya es oficial, de hecho el mundial se va a cancelar, hoy o sea el sí, mundial bien. se va a cancelar ¿Y por qué? no puede ser por porque a, viene a la tercera guerra mundial a cinco días A ver, aquí dice Henry eh, Power. Ah, sí, era tendencia en Twitter porque Polonia estaba llorando porque un misil ruso mató a dos polacos en territorio polaco y ya quería la guerra mundial. O sea, eso pasó hoy exactamente, hoy hoy, hoy pasó eso. Dos misiles rusos, es lo que dicen, cayeron en Polonia y mataron a dos personas. ¿Y será que sí son capaces de, de, de, de lo del mundial de...? de... O sea, no sería que... bueno que lo cancelaran porque en México no trae nada, nada. No, no creo que cancelen el mundial. ¿Sí crees? Sí. Yo decía que iban a cancelar las no iban a cancelar las olimpiadas y si las cancelaron me callaron los ojos lo, con lo del Covid. Dice, Rusia amenaza a la OTAN. Fue un placer conocernos. Mira, el, el día de hoy, el, el título de la transmisión no tenía nada que ver con esas noticias, <risa> simplemente porque estaba viendo Los Simpson y está una, Quedó una, imagen, de, una imagen de los, este, del apocalipsis, los jinetes del apocalipsis. Dije, la vamos a poner el fin del mundo se acerca. Y tienes razón, estas noticias sucedieron apenas eh, hace unas horas sobre lo de Polonia. No había visto o no he visto en realidad qué es lo que, que siga. Sí vi que Polonia acusó a, a Rusia, pero Rusia como que no, no ha dicho nada. Entonces, ¿por qué? Bueno, que esos misiles se los habían lanzado a Ucrania, pero que llegaron a Polonia. Ahí no, ahí sí entonces se armó la grande, como dicen. ¿Crees que se arme la gran.? O sea, aquí la gente dice sí. que pueden cancelar el mundial y que puede estallar la tercera guerra mundial. Se armó la podrida, la podrida en Polonia. Uh -huh. Puede si ser, ¿eh? Así, puede ser. Le mandamos un abrazo al buen Santo Moret. Un abracito, a mi hermano. A Santo, el Santo Moret. Saludos, y A ver, vamos a. Alexa, volumen 7. Alexa, ¿por qué inició la Primera Guerra Mundial? El desencadenante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, por un nacionalista yugoslavo el 28 de junio de 1914. Existe un amplio debate sobre las causas de la guerra, pero el consenso general es que los tratados secretos y públicos entre las potencias mundiales fueron el mecanismo que los llevó a enfrentarse en combate. Eh, qué raro, estamos uh -huh. hablando de un gobierno astrohúngaro eh, por un yugoslavo, la muerte por un yugoslavo y se terminaron rompiéndose la mouse en Alemania y Francia. <risa> <Sí>. <risa> ya no entendí, ya no entendí cómo es eso. <risa> eh, sí, el, el creo que sí es en la primera guerra mundial o en la segunda, es en la primera guerra mundial donde pues estaban dando con todo en Europa y de este lado de América pues no pasaba nada nadie se metía pero eh, sucedió que un eh, barco un barco que estaba en las costas de, de Polonia creo, sí, sí era claro. estadounidense era en Lusitania fue alcanzado por misiles alemanes y esa fue la, la causa de que Estados Unidos entrara a la guerra, el hundimiento de Lusitania. Incluso se, se expidió una moneda donde se le veía una calavera, un una sí, sí, un esqueleto comprando su boleto de Lusitania. En la estaba acuñada con esa calavera comprando su boleto de Lusitania en significado de que el barco se iba a hundir, y así fue como Estados Unidos se enojó por la muerte de, ¿cuántos? No, no, no, era, no era estadounidense, había estadounidenses en el barco, creo que había como 12 o 22, algo así, eh, y por eso es que Estados Unidos entra a la guerra, fue simplemente parte de de tener una, un pretexto, ¿no?, para entrar a la guerra, porque sí. estamos de acuerdo que Inglaterra siempre, este Inglaterra y Estados Unidos jalan juntos para donde sea, entonces, pues, según esas fueron las causas, el hundimiento de Lusitania. Y así empezó la Primera Guerra Mundial, esa Primera Guerra Mundial que le llamaron la Guerra de las Trincheras, y donde miles y miles murieron, uh -huh. porque... Eh, las trincheras se llenaban de agua y los soldados se Uy, sí. les, les pasaban lo del pie de trinchera, Uy, sí, pobrecitos. Se, se les humedecían los pies y se les terminaban como infectando y, y sí. morían ¿no? Y ese pie de trincheras es horrible, Esa, eso cuando les da, se les inflama a veces la piel, como que se... Sí, como que se explota, se ¿no? Se agrieta que y se explota. Uy, sí, es horrible, sí. Eso es lo que no dijeron, por ejemplo, en el caso de Devani. En el caso de Devani no hubo la pronunciación sobre cómo estaban sus pies. Por eso es tan misterioso y tan extraño todo esto, porque no hubo un, nadie que hablara sobre cómo se encontraban los pies de Devani. Si Devani estuvo viva tanto tiempo sobre esa cisterna, tuvo que haberle pasado lo del pie de trinchera. Y sí. pudo haber muerto también por el pie de trinchera. Entonces, fíjense que eso nunca lo tocaron, nunca, nunca lo mencionaron. Dijeron nada, ¿no? ¿sí? Nunca dijeron nada. Uh -huh. Y eso podría haber sido un, una causa fácil de demostrar que Devani estuvo en el agua y estuvo de pie por tanto tiempo. No lo sabemos, pero pues ya saben, ¿no? Aquí eh, se buscó un criminal y nunca van a encontrar alguno, nunca van a encontrar al asesino de Devani, nunca lo van a encontrar, nunca va a haber uno, no como del caso Colosio, también que pusieron ahí a un chivo expiatorio, pero bueno, el caso Colosio era parte de una estrategia política, eh, por lo que en el caso de Devani, pues ya se calmaron las aguas, ya no les interesa la fiscalía, eh, los papás seguirán luchando, seguirán lamentándose la pérdida de la, de la niña, pero bueno, así sucede en miles y miles de casos en Latinoamérica, más en Latinoamérica. Bueno, entonces estamos con lo de la Tercera Guerra Mundial, se acerca el fin del mundo, ¿tú crees? Cuando se habla del fin del mundo, ¿tú qué te imaginas, Andrea? Pues hay muchas, pues es que hay gente que se inventa, bueno, a ver, organizo mis ideas. <risa> Pues bueno, a ver, eh, hay muchas historias que he leído eh, de mucha gente que, por ejemplo, hay sectas también que dicen que, que el mundo, que el fin del mundo se acerca y no sé qué, y hay muchas historias al respecto de eso muy interesantes que estaré contando durante la transmisión. Fíjate que lo de la Virgen de Fátima también era como, se, se decía en el año 2000 2001, en el al año 2000 se decía que los eh, el secreto de Fátima, de estos eh, presagios o profecías de la Virgen de Fátima, que se, que iba a haber tres días de oscuridad, uh -huh. que, que ve, venía el apocalipsis, que guerra, que hambre, que peste, etcétera uh -huh. Esto como lo mencionan con los jinetes del apocalipsis, pero esos tres días de oscuridad, yo me acuerdo que pasaba gente... Eh, a, a las casas y te daban folletitos. Sí, para de, que se prepararan para el fin del mundo. Que te prepararas uh -huh. para, para este apocalipsis y la, la señal era esos tres días de oscuridad. Fíjate, yo estaba muy pequeño cuando sucedió lo de Fátima, entonces este eh, eso era atemorizando a, a la sociedad. Aquí en México pasó eso. No sé si en sus países hicieron lo mismo de que empezaron a difundir estas noticias del apocalipsis. Saludos, gracias a Clau. Yo tengo otra historia. A Cla Morales que nos mandó pesotes. Saludos a Chat Andrea y a Oxlack. gracias cualquier persona que quiera llamar, gracias Clara Morales por 25 pesotes. El primer superchat de la noche, gracias chicos, saben que nos ayudan muchísimo con los superchats. Si quieren llamarnos y platicarnos sobre el fin del mundo, si lo soñaron si una película, si lo leyeron, si una leyenda, si lo que quieran decir o su opinión acerca del fin del mundo, pues adelante. Yo comienzo con una. A ver, Tú no sé si te acuerdas que eh, hablaba mucho que también del fin del mundo en el año 1999, ¿te acuerdas? ¿Sí te ah, acuerdas? pues no, no había nacido, pero pero sí, sí sé de esa historia de 1999, <risa> y sí que, lo sé. Y que, bueno, en ese, en ese tiempo... Eh, eh, a mucha gente la asustaron también, mucha gente se creyó que en, eh, cuando ya terminara en 1999 ya que se iba a acabar el mundo, que bueno, un montón de cosas, entonces me acordé de ese, de ese año también que decían que iba a acabar el mundo. También en 1996 ah. se decía que iban a ser el anticristo, eh, Esto porque era 1996 y se supone que los dos nueve en realidad eran seis y eso era el 666 y por eso es que iban a ser el anticristo en ese año y que estaba Así. pronto entonces lo del apocalipsis. Dice aquí alguien, eh, Claudia Núñez, fines del mundo se han pronosticado en todas las épocas de la humanidad, sí, uh -huh. sí, sí, siempre, aquí Isaac de justo dice, el fin del mundo no es tal cual como siempre se ha inculcado en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo es, mi hermano? Llámanos y platícanos cómo es lo del fin del mundo. También vamos a revisar el día de hoy, pues, eh, lo que nos han mandado al WhatsApp, nos han mandado evidencias, historias, y mientras revisamos esas cosas, mientras llaman por teléfono y todo, pues seguiremos hablando sobre cosillas del fin del mundo. En una hora lanzará la misión Artemis a China. ¿Cómo es eso? El shingle dice: en una hora lanzarán la misión Artemis. Alexa, ¿qué es la misión Artemis? Traducido de puntocom Artemis es la nueva misión de la NASA a la luna que permitirá a los astronautas aterrizar en la luna. ¿A poco? O sea, van a mandar una. ¿Van a mandar nuevamente astronautas a la luna? Hoy tenemos una llamada, vamos a ver qué nos quieren platicar. Buenas noches, ¿quién habla? Estamos en Relatos Oscuros. Hola, hola, Oslac. Sí, sí, saludos, mi hermano. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Un gusto marcarte, es la primera vez que te marco. y Ya he sido señor de tu canal, de todos tus proyectos desde hace mucho tiempo. Eh, pues el día de hoy me eh, animé, por fin, estoy un poco nervioso. Ah, qué bueno que a... te animaste. Gracias, gracias amigo. Mira, eh, para no andar no más en, en detalles, eh, yo tengo estudios de geopolítica y relaciones internacionales. Okay. Y lo he seguido aproximadamente unos 20 años después de que salí de la universidad. No me dedico a eso, pero eh, lo seguí por hobby, por gusto. Uh -huh. Y pues realmente es algo que yo he tenido, eh, pues eh, he tenido grandes maestros. Eh. Yo creo que uno de ellos, fue el que me enseñó precisamente la parte de geopolítica, es por eso la importancia de marcarles, hablarles de qué es lo que está pasando en cuestiones de la guerra. Sí. Eh, curiosamente, eh, todo esto empezó desde hace mucho tiempo, desde el 2014. Muchos de ustedes ya han de saber esta información pero sobre todo fue por eh, esta situación geopolítica que existe entre Rusia y la OTAN. Okay. Entonces, ¿por qué, es, ¿por qué es tan importante y tra tan trascendente lo que está ocurriendo el día de hoy en Polonia? Que en primera, pues Polonia pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que obviamente es una agrupación que detiene a Rusia en su crecimiento para evitar precisamente que pueda haber eh, pueda ser un bloque muy poderoso y pueda, en este caso, quitarle ese poder al país hegemón. ¿Qué es el hegemón? El país eje. ¿Quién es? Pues Estados Unidos. Oh, Entonces, sí. después de la Segunda Guerra Mundial, el, el mundo se divide en dos, en el este y en el oeste, donde propiamente el este, pues es Estados Unidos, y pues pues la OTAN propiamente, y después el oeste... Que es, este, que es Rusia y todos los demás países. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando Alemania se divide en dos partes, eh, porque Alemania, eh, curiosamente, se, se hizo eh, esta fama de, de guerrillera, porque inicia tanto la primera eh, guerra mundial, como tú bien lo mencionaste, como en la segunda, hay un tratado en donde el país que pierda tiene que pagar. Entonces, mucho se ha dicho de que eh, la guerra con, con, con Alemania pues aniquiló a, a cierta a cierta población que obviamente, eh, no, no quiero mencionar el nombre para no entrar en controversia, pero sí. los principalmente dañados por la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos. Y, son, y se cuenta por casi 80 millones de muertos. Ya okay. te imaginarás la cantidad. Entonces, es por eso que se divide el bloque oriental y el, el bloque occidental en Alemania. Ok. En donde una parte le pertenece a Rusia y otra parte le pertenece a Estados Unidos. Entonces, ya en este eh, breve espacio que de, de historia, ya te puedo platicar qué está ocurriendo ahorita. Ok. Entonces, la OTAN como tal es este organismo internacional que tiene eh, ciertos artículos, actualmente eh, están estudiando qué está pasando en Polonia. Están en el artículo cuarto. Primero, eh, la, la postura de Polonia es, no voy a este, no voy a, a solicitar eh, la intervención del quinto, exactamente la guerra, un negocios, es correcto, pero la, la Polonia en específico puede solicitar el quinto artículo, que prácticamente la intervención de todos los países involucrados en la OTAN. Okay. Por eso, eh, ahorita Polonia, eh, prácticamente dependemos de esa investigación de Polonia, porque como al final todo es propaganda, pues cada, cada lado va a decir lo que mejor le conviene en una guerra. Sí. Sí. Pero si nos remontamos al 2014, hubo un presidente en Ucrania que fue derrocado, y que la misma eh, CIA eh, inyectó cierta cantidad de millones para que este presidente, pues no nada más fuera derrocado, sino que se instaurara un nuevo régimen que fuera a favor de Estados Unidos y poder implementar desde el 2014 pues una barrera, un, un escudo antimisiles, que realmente es más promisiles, que antimisiles hacia Rusia entonces desde el 2014 estamos viendo que la CIA tira a este presidente, este presidente se va a Rusia como refugiado okay. y obviamente pues son las primeras son los primeros indicios de que se quiere ahogar a Rusia Gorbachev en este caso eh, un presidente de los ...de los años 90. ...y... ...se empezó a occidentalizar mucho Rusia... ...a ser muy amigos... ...muy amigos principalmente de Estados Unidos... ...que fue la llamada perestroika... Okay. ...y una de ellas es precisamente... ...fue a negociar con, con Estados Unidos y decirles... ...hasta que llegan... ...ya no pueden llegar a más de Polonia... ...¿por qué? ...porque al final Ucrania siempre ha sido parte de Rusia... Okay. Y curiosamente, si ustedes van más atrás, el nombre de Kiev es Kiev Rus, es decir, los rusoparlantes, eh, todos los rusoparlantes, todos los que son este rusófilos, es decir, que tienen una filia con algún, una, una filiación, perdón, con, ah, sí. con Rusia, sí, sí. viene desde Rus, este, Kiev Rus. Ok. Entonces, realmente, U Ucrania siempre ha pertenecido a ese bloque, a, a Rusia en específico. Cuando Gorbachev se, se acerca a Estados Unidos para negociar que ya no hay ya, ya no haya más crecimiento de, de la OTAN, porque la OTAN llegaba hasta, hasta, hasta, hasta Francia, y ya vieron hasta dónde creció, incluso sí, sí. Pues, actualmente hasta eh, Finlandia y... y y algunos otros países ya están en negociación para entrar a la OTAN, sí. y prácticamente están rodeando a Rusia. Gorbachev, en su buena intención, les crea a los estadounidenses, y les dice, no, ya no vamos a crear sea, pero para nada. Pero como no hay nada escrito, esto se está remontando desde los años 90. Entonces, si ustedes empiezan a corroborar esta información, lo pueden ver en Google desde cualquier tipo de, de, de, de, de fuente de datos fidedigna para esto eh, yo quiero invitarlos y, y es por eso que acudo a TEOXLAC porque sé que eres eh, una persona estudiosa y sabes lo que, lo que es la, eh, obtener esta información y es que hay que ser muy dialéctico es decir, ver la tesis la antítesis y cada uno saque su propia síntesis es decir, yo doy esta información y cada quien la puede corroborar y pueden sacar su propia síntesis. Es por eso la importancia de, de platicar este tipo de información. Para cuando Gorbachov se regresa a Rusia, empieza la perestroika y qué creen que pasa con la Unión Soviética? Se deshace. Sí. Y aparte se deshace la Alemania, se, se unifica Alemania como una sola y empieza prácticamente a Alemania a pertenecer al bloque de la OTAN. Okay. para el 2014 que fue derrocado este presidente eh, y se encuentra refugiado en, en Rusia el presidente que iban a imponer en Ucrania en el 2014 resulta que es pro occidental prácticamente esta guerra hubiera empezado en forma desde el 2014 es por eso la invasión de Rusia a, eh, a la península de Crimea y desde entonces se quedó ahí y, y curiosamente llegó, llegaron, llegaron esta, este convoy de, de guerra pero con, sin, ningún, sin ningún símbolo no representaba a ningún, a ningún ejército de ningún país sin embargo estaba invadido y por eso es eh, que to, tanto la, la península de, de, de, de, de esta península de Ucrania que es Crimea y Lugansk y Donetsk, son las partes invadidas. Sin embargo, hay, aquí es lo más interesante. Rusia siempre mencionó que se estaban cometiendo diferentes tipos de, de abusos a los, a, a los derechos humanos en estas partes directamente a la ONU durante ocho años y nunca le hicieron caso. Para cuando esto ocurre, esto se esperaba desde, desde diciembre del año pasado. Y ya con este preámbulo que les acabo de decir, no, no, no estoy diciendo que Rusia sea precisamente eh, eh, un país de, de por gente, que, que bueno, obviamente la gente es buena, pero los intereses pueden ser muy, muy, muy, muy amplios. Okay. Es por eso la importancia de esta dialéctica no, no existe como tal, buenos y malos. La pregunta Existen que Existen los cinco veces. La pregunta que quería hacerte es si tú crees que con estos dos misiles que cayeron en Polonia el día de hoy se desatará algo, si ¿Sí habrá alguna consecuencia. Eh, te, la, te lo voy a contestar con un dato interesante. Eh, esto se esperaba que fuera hasta primavera del siguiente año, no este eh, no, no este noviembre oslaca. Esto, esto es lo preocupante porque las elecciones intermedias de los Estados Unidos no favorecían eh, a Ucrania para el, para que se le siguiera enviando, proveyendo de, de, de armamentos, de, de todo tipo de, de artillería. Y obviamente, si Estados Unidos deja de apoyar, inmediatamente todo el bloque de la OTAN deja de apoyar. Entonces un, eh, sería hubiera sido una victoria aplastante por parte de Rusia. ¿Qué pasa? Que muy probablemente este haya sido un ataque de falsa bandera. ¿Por qué? Porque los intereses, como bien lo mencionan, pues son económicos. Okay. Como bien lo mencioné desde el principio, país que pierde, país que paga. Entonces, ¿qué pasaría con todo ese bloque económico que ha invertido millones y millones y millones en en ejército, en maquinaria, en transporte, en logística y todo esta todo este gran conglomerado de empresas, obviamente no les conviene que, que por unas elecciones del país actualmente hegemón pues ya no se estén apoyando a, a, a Ucrania. Okay. Entonces ¿qué, qué, qué, te puede, qué te puede sonar el que qué, qué país puede estar tan cerca de Polonia que tenga precisamente armamento ruso. Obviamente el mismo Ucrania. Y entonces todo esto se vio desde la semana pasada. Qué curioso que actualmente el G20, de los 20 países más industrializados, donde que, está, eh, que actualmente está haciendo en, en, en Asia este... Este, esta reunión, esta cumbre y que está ahí el presidente de los Estados Unidos será precisamente en esta fecha bueno, entonces, ¿crees que esperemos o no esperemos una consecuencia en estos días? tú como dijeron es, aquí, que hasta se iba a cancelar la consecuencia ya está oh. es que eh, eh, el día de hoy se presentó algo que puta, no debemos saber eh, no le debimos haber movido, a nadie, a nadie le convenía este tipo de intervención, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a, ni al bloque de la OTAN. ¿Tú, tú crees que sí si se cancele? Esto es lo preocupante. ¿Tú crees que se cancele el mundial y suceda esta tensión? Absolutamente, creo que todos los que respiramos en esta tierra deberíamos estar preocupadísimos. Eh, es por eso que este tipo de información no sale en las noticias de, eh, eh, de alguna manera de, eh, en la prensa o libre o la prensa argumentada o incluso la televisión abierta porque esto es muy serio, es muy delicado y te lo menciono porque tengo ocho años siguiendo desde Crimea qué está pasando y entonces lo más importante de esto no es, no es tanto que, qué va a pasar con un con un mundial que pues, cada cuatro años hay, sino que va a pasar al rato. O sea, ya podemos contarnos por horas. Y no es por ser, eh, mmm, como te lo mencionaba, un tra trágico, o sea, los que estamos de este lado, los que hemos observado y siguiendo durante muchos años el comportamiento geopolítico de esa, de ese lugar en específico, ya sabíamos que iba, iba a surgir por ahí la, la, la guerra. No sé si la tercera... Es más, yo ya podemos contar cómo está, está como una guerra híbrida. Existe ya desde hace mucho tiempo una tercera guerra donde la guerra se está llevando de, desde el mundo material. Antes era del mundo material al mundo este, virtual. Pero todos sabemos que existe una guerra del mundo desde, desde hace mucho tiempo y que ahora se está manifestando desde desde la parte ya material, la, la parte física. Es por eso que sí, sí es posible, por las amenazas que puedan existir, eh, también hay que observar que, que tanto a Rusia le están dando la espalda, como también a Estados Unidos, sobre todo ese bloque de, de, de árabe, ese bloque árabe que ya le está diciendo no a Estados Unidos. Entonces Qatar se encuentra dentro de ese lugar, pero por supuesto que lo pueden tener en cualquier momento. Okay. Entonces muchas personas que, que se preocupan, por ejemplo, de, de qué va a pasar este domingo, no qué va a pasar en, el, en la Universidad del Humor de, de, de, de Franco Escamilla, todo eso, no sabemos qué va a pasar en una hora. Y así te lo pongo, o sea, ya, ya podemos ir contando los minutos, los... Las, las horas para saber qué va a pasar en esa investigación, si realmente existe esa evidencia de que, de que armamento tan poderoso se encuentra en territorio de la OTAN okay. ojalá y no okay. eh, esto, es, esto realmente es muy preocupante, yo tengo mucho tiempo platicando con, con la mamá de mis hijas y diciéndole cuáles son algunos lugares donde podemos ir, donde podemos albergarnos en caso de pero tú sabes muy bien que que una guerra de tal magnitud, pues, prácticamente destruye todo lo que todo lo que existe. Claro, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sería el lugar más seguro si se desatara la Tercera Guerra Mundial con todas las armas y todas las cosas que ahora existen? ¿Dónde sería un lugar seguro? Bueno, existe un estudio de una universidad estadounidense, y lo pueden ver, lo pueden buscar precisamente en YouTube, y que el primer ataque sería un ataque preventivo, es decir, se ha hablado mucho de estas bombas eh, que son pequeñas, que, son, que no están, eh, vamos a decir que no son como la de Hiroshima y Nagasaki, que actualmente son poderosísimas, pero sí son ya transportables, es decir, este tipo de, de bombas pueden ocurrir precisamente en un país de la OTAN, de modo preventivo de ahí puede ser eh, eh, por las diferencias de horarios muy probablemente sea en la madrugada de, de, de esta zona de esta zona horaria de aquí de América y se puede presentar en las primeras horas de, de, de Europa, un ejemplo Y quiero, quiero poner en, en específico las notificaciones que yo ponga o sea, es algo que ustedes pueden observar este estudio que tiene esta universidad y que inmediatamente empezaría eh, eh, la destrucción asegurada mutua, así es se le llaman. Ok, pero ¿dónde sería un lugar seguro, eh, por ejemplo, tú que sabes de esto, ¿dónde sería un lugar seguro para refugiarse? ¿En qué país? ¿En qué país? No hay país, o sea, pero sí si podemos eh, en las primeras horas, bueno, los primeros los kilómetros más cercanos, del, del epicentro de, este, de estas bombas tenemos que contar unos 20 kilómetros de ahí otros 50 kilómetros más o sea los primeros 20 kilómetros del epicentro todo se va a destruir después de eso eh, de alguna manera toda esa área mayor a 50 kilómetros eh, llegaría a la radiación lo más correcto es que se, estemos por debajo de lo, lo más profundo que podamos estar porque hay edificios actuales que, que tienen unas, una, unos sótanos muy profundos. Entonces, okay. lo más seguro es ir a ese tipo de sótanos para poder eh, eh, refugiarnos las primeras horas. Ok, ¿en, en Latinoamérica eh, tendría algunos ataques? ¿Crees que haya bombardeos en, la, en Latinoamérica? Según este estudio que hicieron eh, en esta universidad, todo el norte... De, de México estaría acabado para todo lo que sería Baja California, Sonora, Chihuahua, Monterrey. de Monterrey, en Nuevo León, bueno, Monterrey propiamente ¿Tamaulipas? como ciudad, y Tamaulipas, sí, y el norte, parte del norte de Veracruz. Ok. Entonces, eh, de ahí pues empieza a contar 50 kilómetros para abajo. Entonces, México sí se vería muy afectado según el mapa de este, de este ejemplo, de este escenario. Entonces, eh, lo, lo más preocupante es que, según estudios, igual eh, en Argentina mencionan que entre más cerca estés del epicentro del, del, de, de las bombas, de, del bombardeo, va a bajar una temperatura aproximadamente de 90 a 100 eh, grados bajo cero. ¿Por qué bajaría la, ¿por qué bajaría la sí, temperatura? Perdón, no te escuché, ¿me puedes repetir? ¿Por qué bajaría la temperatura después de un ataque de un bombarde? Bueno, eh, como es una destrucción mutua asegurada, estamos hablando de que tienen muchísimas ojivas nucleares, tanto eh, Rusia como Estados Unidos. Entonces eh, atacarían a diferentes, eh, a diferentes ciudades. No todas las bombas llegarían, pero estamos hablando de miles de ojivas. Entonces esto levantaría una una polvareda de, de que, que taparía el sol en de aproximadamente de dos a cinco años ah, okay. entonces disminuiría, disminuiría la disminuiría la temperatura entre más cerca estés es el epicentro más el okay, okay. más frío hará okay, yeah. es decir nosotros eh, estando tan cerca de Estados Unidos muy pues probablemente estaríamos a, a menos 90, menos 100 grados y de ahí en Argentina en Argentina hasta Argentina podría estar hasta menos 50 grados. Ok. Entonces, Argentina, por ejemplo, sería un país afectado también. Todo el mundo, todo el planeta en general. Es decir, dentro de, de, de entre dos a cinco años tendría aproximadamente, eh, eh, bajaría de alguna manera este este polvo que taparía la, la, la luz solar, el calor solar. Y lo primero que sería afectado pues sería la fotosíntesis e inmediatamente eh, la clorofila y la proteína. Ok, estamos eh, hablando como de un apocalipsis. Es un apocalipsis, sí. Ok, y según lo que mencionas, ¿estaríamos a, a minutos o horas de comenzarlo? Eh, sí, sí, sí, hay que estar muy atento. Eh, nosotros como población... Eh, de a pie, pues sabemos que pues, es muy poco lo que podemos aportar. Pero sí es importante eh, platicarlo en redes sociales, platicar la importancia de, de, de tener este diálogo con las partes. Y nosotros, como, como seres humanos, como seres vivientes de este planeta, necesitamos eh, aportar tanto eh, en los diferentes grupos, en los diferentes... Eh, eh, eh, en las diferentes redes sociales y platicar que debemos estar a favor de la paz es decir la propiedad privada deja de ser propiedad privada cuando ya no hay quien sea el propietario entonces es por eso la importancia de que todos estemos conscientes de que dejemos la ignominia a un lado y empecemos a ilustrarnos de este tipo de información que es tan importante okay. que, que nos involucra a todos a los que somos papás a los que somos hermanos, a los que somos hijos, sobrinos, tíos, etcétera, y empezar a divulgar esta información. Es decir, okay. eh, pues por eso que yo hablo de esta forma dialéctica. Es yo no tengo toda la verdad. Okay. Eh, es por eso que invito a todos a que la busquen, a buscar a esta, este tipo de información, a hablar con, con los diferentes expertos que, que, que existen, sobre todo expertos en geopolítica. Yo recuerdo, eh, yo ya soy una persona de, de mayor, vamos a decirlo así, en donde a mí me educaron, a mí me educaron que no se podía hablar ni de eh, en la mesa ni de política ni de religión. Entonces la importancia de la dialéctica en, en una colaboración humana es que precisamente que desde niño nos han educado a no buscar la información, a no hacer preguntas y precisamente la geopolítica habla de la política propiamente la política de de, de, de de amplia esfera como de la religión porque van muy muy juntas muy bien bueno te agradezco mi hermano que nos hayas platicado esto eh, pues nos contextualizaste de lo que está sucediendo también para la gente que vio las noticias el día de hoy y bueno esperar a, a ver qué sucede y bueno, también esperemos que otras personas llamen, nos cuenten su opinión, y algunas historias que tengan sobre este tema, te agradezco mucho mi hermano, ¿de dónde dices que eres? Hola mi hermano, pues yo soy de aquí de Puebla, ah, okay. Puebla, Puebla, este, muchísimas gracias por abrirme tu, tu micrófono, para, para externar esta, esta preocupación, obviamente hay que tomar las cosas como son, eh, hoy vivimos, mañana no, eh, la vida es un, es un regalo, por eso se ya le llama presente, entonces hay que vivirlo, hay que vivir como tal y, y hay que poner este, esta maquinaria en marcha que, que se llama eh, colaboración. Nos hemos olvidado que como humanos nos, nos necesitamos los unos a los otros y actualmente como estamos tan sesgados, tan separados por género, por ideología y todo, no nos da cuenta que está pasando. Muchas gracias, Oslac. Saludos, que estén muy bien. Hasta luego pues ahí tenemos esta, este contexto de lo que ocurre en el mundo y del por qué sí puede haber una Tercera Guerra Mundial. Es decir, si sí, se han juntado todas las condiciones para que sí pueda haber una Tercera Guerra Mundial o, de hecho, pues como lo mencionó también, ya podríamos estar dentro de esa Guerra Mundial eh, de diferente forma, ¿no? Como lo fue la Guerra Fría, que también se bebió, se aunque se le llamó Guerra Fría, precisamente porque no había ataques de arma, con armamentos, sino de otras formas. También la Guerra Fría fue una, una guerra, eh, y entonces nosotros ya estaríamos seguro como dentro de esto que ya sería una Tercera Guerra Mundial. Estoy, estoy de acuerdo. Y bueno, no sabemos qué suceder. ¿Tú crees que en Colombia... ¿Suceda algo si hubiera una Tercera Guerra Mundial? Ay, dice power algo, mira. ¿Qué dice sí, Power? Que dentro de la OTAN está Colombia. Pues yo no tengo miedo, a, no hay lugar en la tierra donde uno se pueda esconder, entonces ya nos llevó a todos. No, yo creo que sí hay lugares en la tierra donde sí puedes pues, Mira. ¿Dónde te esconderías tú, Ave. Pero exacto, si te esconderías no hay... de, de misiles y de todo eso, Sí, hay lugares donde sí te podrías ir porque no va a haber ataques con misiles, porque no va a haber este, ocupación ni nada de ese tipo. Sí, hay países, hay regiones, ¿no? Pero sí, como mencionó, que se levanta estos polvo, este polvo y oscurece, que no deja pasar sí, la luz. de alguna u otra forma llega. Ahí sí, sería más complicado, ¿no? Pero yo siento que, que sí, sí hay hay lugar en el mundo donde uno pueda refugiarse. Digo, no tendría los servicios, tendríamos que vivir como en una isla desierta y todo, pero eh, puede sobrevivir, yo digo que sí, a una a una tercera guerra mundial, sí. Yo sigo esperando la invasión zombie, saludos, dice pero llegaremos Nightermot. llegaremos hasta ese punto, ¿será posible? ¿A ese punto cuál? De estar así, todos como en, en eso, dentro de eso. Pues mira, aquí, eh, fíjate que la Primera Guerra Mundial no afectó afectó a Latinoamérica, de hecho se vinieron a refugiar en Latinoamérica, aquí, sí, sí. en Segunda Guerra Mundial no afectó a Latinoamérica, se vinieron a refugiar también a Latinoamérica, hubo eh, solamente este, participación militar de Estados Unidos, Argentina, Brasil, no sé si Chile... Que fueron eh, algunos contingentes de aviones que atacaron el Pacífico contra los japoneses apoyando a Estados Unidos. Entonces, uh -huh. pues, fueron escuadrones de aviones con los que participó Latinoamérica, México, que estoy seguro, México, Argentina, Brasil, y no recuerdo el otro país eh, sudamericano que, que participó en estas guerras, uh -huh. no sé si fue Chile entonces eh, oye es cierto que los alemanes se refugiaron en Argentina y los alemanes países? llegaron a Paraguay los alemanes llegaron a Paraguay eh, de, bueno aparte de eso fue antes de la conquista pero no no en la parte de la conquista y eso llegaron a Paraguay no uh -huh. pero por ejemplo japoneses llegaron a Perú sí no ¿Los japoneses llegaron a Perú en, en Ital eh, los italianos llegaron a Argentina sí uh -huh. Eh, bueno, en diferentes partes llegaron personas de, de Europa uh -huh. ahorita estaban comentando también que rusos han estado llegando a Latinoamérica eh, y ucranianas que estaban, ya, ves, ya sabes que vimos una noticia uh -huh. donde estaban aceptando ucranianas o sea, sí. mujeres ucranianas y rusas me parece, acá en Latinoamérica o oh, que, que tengas la posibilidad de mantener una mujer ucraniana o rusa. Cuidado. Con, con eso con eso podrías... Este, Nos invaden. A, a, a traerte una mujer rusa o ucraniana, porque pues eh, en estos momentos sus países están en, sí, sí. en tensión. Yo acepto una rusa, dice Carlos. Pues todos estarían diciendo que aceptan una rusa y todo, y una ucraniana, pero... Ay, si yo no estaría aquí, tú dirías, aceptaríamos cierto no, no, nada, pues. no porque no sé cómo sean las rusas ni las ucranianas digo como es estoy que aquí entonces ya no dices aceptaría físicamente ¿no? pues pueden ser muy guapas y lo que quieras pero pues eso no es todo eso no es todo necesitas ver cómo es la convivencia con la persona lo, lo guapo como uno este no no, no, no, es no, todo. Es, no lo es todo pero esas mujeres sí esas mujeres sí que les interese a hombres eh, de aquí sí claro muchas Sí, yo creo que... Y más y yo creo que sí, ¿sabes? Que sí, muchas pueden salir de allá por, por, por ese conflicto y todo eso, a buscar personas de hombres. Sí. Y mujeres también, ucranianos, rusos, todos esos Bueno, sí, ¿sabes? Todavía sigue habiendo como no, machismo. Entonces, por eso... Y, y también que las mujeres toman esa postura de buscar quién las traiga a tierras más pacíficas de guerra, ¿no? Más uh -huh. pacíficas de guerra, porque de narcotráfico y otras cosas horribles, sí. pues, ¿cuál, este, ¿cuál paz? Latinoamérica, creo que a México sí puede hacer, a, afectarle, México sí está en una área en donde tanto como Estados Unidos puede hacer uso o puede eh, eh, prescindir de, de ayuda de, Estado, de México, como de Rusia, que pueda invadir México para estar en la frontera contra Estados Unidos, o etcétera, o sea, México sí podría estar dentro de un conflicto, si es que hay, por ejemplo, pues bombas que, que vayan dirigidas a Estados Unidos, a territorio estadounidense, o, o una ocupación también México, por estar en frontera con Estados Unidos, sí se vería, este, pues, podría preocupar que, que una guerra afectaría pero países como centroamérica me parece no no creo que estén tan no creo sí no creo que esté, haya algún problema solamente panamá por el canal de panamá ahí habría una posibilidad de, de que pudiera ser parte importante de una tercera guerra mundial que sí se extienda hasta latinoamérica uh -huh. pero siento que los países latinoamericanos y los africanos los países africanos eh, o como Madagascar como también las islas Fiji o mm. este Australia y cómo se llama el otro Nueva Zelanda como Indonesia son lugares donde creo que no afectaría no más bien caer okay, por allá sí esos son lugares que me gustaría ir sí sí y la historia de Andrea, ¿tienes ah, bueno, una historia? Ya la conté, pero voy a, tengo otra. A ver. Resulta que en un pueblito en Colombia, eh, de una ciudad que se llama Barranquilla, hubo una secta de Pentecostés, si no me equivoco, en el año 2008, donde mmm, esta secta le dijo a estas personas eh, que eh, ya se iba a acabar el mundo, y que vendieran todas sus pertenencias porque ya el mundo se iba a acabar. Y resulta que estas personas lo que hicieron fue obedecer, vendieron todas sus cosas, bueno, en su ignorancia, ¿no? Vendieron todas sus cosas y todo eso, y eh, lo que hicieron fue tomar un agua, no sé qué berebaje fue el que hicieron, y hasta a sus bebés y a sus niños y todo eso les dieron de, de, de beber, y se murieron todos. ¿En Imagínense, dónde? ¿En Colombia? En Colombia en el año 2008, si no me equivoco, en Barranquilla, en pueblito. ¿A poco? ¿a ¿Una sí. secta? Una secta, dicen que son pentecosteses, pero les lavaron el cerebro a todos y les dijeron que vendieran todas sus cosas que ya el mundo se iba a acabar. Oye, pero el líder... Por ejemplo, también se... El día también se mató, sí. Entonces, ¿para qué quería que venían? O sea, nada más dijo, vendan sus cosas sí, y vamos se va a, acabar, a matarlos. Sí, sí, un loco que les lavó el cerebro a todos y, y mató niños. O sea, de un pueblito acabó con, con familias y con todo eso, imagínate. ¿Y por qué la gente se dejará creer ese tipo de cosas? Les lavan el cerebro, o sea, no y no creo que sea de, de un momento a otro que les digan eso, sino que llaman a la gente a su, a su secta duran un buen tiempo lavándoles el cerebro y no sé qué, y ya los llevan a un punto de locura que ya les dicen, no, esto va a ser terrible, una catástrofe, el mundo se va a acabar, y les dieron de tomar un brebaje y un veneno ahí, y acabaron con sus niños, pero el, con abuelitos y con todo eso, se mataron el, todos. Pero el señor este, el líder, ¿no les mintió? Sí se acabó su, su vida, <ríe> pues se, se los cumplió... <risa> les prometió que se iban a morir todos y sí resultó Arturo García dice Panamá está bajo el estatus de neutralidad por ende no puede ser objeto de conflicto y sus bienes pueden ser utilizados para dicho fin Arturo García eh, sí, pueden decir misa a cualquier país o cualquier persona puede decir misa cuando hay una guerra Este, no importa lo que digan la constitución de los países. Uh -huh. En una guerra, en una invasión o en lo que sea, se pasan por el arco del triunfo sus opiniones y sus este sus leyes y lo que se diga. Uh -huh. Eso no, no importa que diga eso, ¿no? Guaco está diciendo Barranquilla Ciudad. Sí, dije Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla, en un pueblito, o sea, yo dije eso, yo dije eso. Entonces corrijo eso otra vez. Saludos, dice Damlo Arias. Saludos, ambos Oxlack, desde Tijuana, México. Entonces no hay lugar seguro, Oxlack. Ni en Tailandia, bueno, en Tailandia no es seguro, ¿eh? Ni África, ah, ¿no? ni Australia, <ríe> ni ningún lugar. Yo digo que sí, yo digo que sí, ¿no? ¿Será que Tailandia? Sí. Pues por ejemplo en Surinam, en la Guyana Francesa, en Nicaragua. Yo digo que, que, que sí es, se podría estar. Hay una película, no sé, bueno, hay, hay varias películas, ya sabes que en Estados Unidos siempre hay catástrofes, este, invasiones extraterrestres, guerras. Y entonces, no sé si en una o varias películas se ve que ahora los estadounidenses brincan hacia, esta, hacia México y mm -hmm. México los, los empieza a rechazar la gente de, de México, ¿no? Porque ahora los estadounidenses, estadounidenses son los que quieren cruzar la frontera con México, siempre en sus catástrofes empiezan a tomar carreteras y todo para, uh -huh. para salir de Estados Unidos por, por el desastre que, que hay en su, en su país. ¿Quién sabe? Puede que suceda, puede que suceda así, en una guerra. El día después sí. de mañana es la película, dice Rebeca Hernández, el día después de mañana. Sí, no, creo que hasta hay este mexicanos disparándoles ahora a los estadounidenses que se quieren brincar. No, nosotros no creo que se fuéramos así. Les abriríamos la, la puerta de nuestro país. Sí. Somos bien este, malinchistas, entonces nos dejaríamos entrar a todos los estadounidenses, hasta haríamos una una pues como cómo se dice cuando una iniciativa de adopta un gringo, adopta tu familia gringa. Imagínense, somos tan este hospitalarios que haríamos una iniciativa de adopta tu familia gringa. Incluso el COVID, lo del COVID creían que era el fin del mundo también, ¿no? Habían personas que ya dijeron, no, se acabó el mundo, va a morir todo el mundo y ya creían que con el COVID ya era el fin del mundo también. Por eso por eso te digo, como Apocalipsis, es como lo estás hablando, como ya estamos dentro de una tercera guerra, pero como en la Guerra Fría no precisamente con armamento no precisamente con los ataques uh -huh. sino esto que estamos viendo como lo del COVID y otras cosas uh -huh. me parece que puede ser parte ya de una tercera guerra en la que estemos o sea, pero si el mundo se sumerge en una oscuridad por el invierno nuclear no hay dónde refugiarse ok, lo del invierno nuclear no te lo puedo asegurar ni te lo creo porque, ¿qué güey sería tan tonto de tener una bomba nuclear gigantesca, así que explote muy fuerte, si sabe que donde la mande va a afectar a todo el mundo. Sí. O sea, sí. se estaría autodestruyendo también. No, no, no, yo creo que las, eh, por ejemplo, bombas como Hiroshima, Nagasaki, etcétera, son exactamente tal cual. Explotan, hacen su destrucción y no afectan más. Una bomba nuclear que cause una oscuridad un invierno nuclear, ¿quién la lanzaría? O sea, sería solo un güey que diga, hay que morirnos todos, y ya. Pero de que ataquen con bombas que hagan ese tipo de cosas, no me parece. Creo que hasta es más fácil, más sencillo, lo que se había venido hablando desde los años 90 sobre guerras bacteriológicas, que es como lo que estamos viendo del COVID. Guerras bacteriológicas eh, sería lanzar un virus dentro de, una, de un país, dentro de una ciudad, es mucho más eficiente que una bomba atómica. Un virus que pueda estar siendo tras, transmitido de persona a persona a una velocidad, como pensamos que fue el COVID, sería algo mucho más factible para atacar a tantas personas que solo una, una bomba nuclear. Es lo que yo creo. Vamos a ver, acá tenemos. Se viene la guerra que convertiría en zombies a las personas. Jordi, el niño polla, dice. Yo cuento que algo rápido. A ver, cuéntanos. Rápido. En 1910 decían que el cometa Halley iba a matar a todo el mundo. Esa es otra historia también. Oye, ese ¿sí, es sí, cierto. ¿En 1900 qué? 1910. No, no, no, pero el cometa Halley todavía pasó en 1991. Ah, bueno, también. Siempre que pasa dicen que se va a acabar el mundo. Exactamente, en 1991. Alexa, ¿cuándo pasó por última vez el cometa Halley? La última vez que pasó el cometa Halley fue el 9 de febrero de 1986. ¿Neta? ¿86? ¿En serio? Pero en 1910 también. Pero no qué es cada... ¿Cuántos años? Alexa, cada ¿cuántos años pasa el cometa Halley? A ver, busco aquí. De acuerdo sí. con un colaborador de Alexa Anses, el cometa Halley se acerca a la Tierra cada 75, 75 años en promedio, años. aunque su periodo orbital puede oscilar entre los 74 y 79 años. 75 años, entonces... Mira, aquí encontré... A ver... El cometa Halley pasa por la Tierra aproximadamente a cada 76 años y cada vez que se produce un acercamiento surgen movimientos sociales que muestran temor a que, se, a que destruya la Tierra, ya sea por una colisión celestial o por los gases venenosos que se rumoreaba que contenía. A su paso, en el año 1910 se produjo pánico en todo el mundo, avivado por medios de comunicación y titulares de periódicos como El cometa puede matar a toda la vida terrestre según la enciclopedia, una enciclopedia británica incluso un grupo de personas en Oklahoma trató de sacrificar a una virgen para evitar su muerte si sí, el cometa Hally, ah, eh, también el cometa el fue uno de los presagios funestos o uh -huh. eh, un cometa fue uno de los presagios funestos no sé si fuera el Jali pero al parecer eso es lo que podría haber sido lo de la conquista de México y en en 1986 el Cometa Halley pasó este, increíble ¿no? increíble uh -huh. que esta bueno hay mucha gente aquí que que lo, lo puede ver en 19, en el ¿qué? Alexa ¿cuándo va a pasar el Cometa Halley? Cometa Halley Alexa va a pasar disculpa no lo tengo claro <risa> digo Alexa cuándo va a pasar el cometa Halley traducido de mi.com se prevé que el cometa Halley vuelva a pasar directamente por la Tierra en 2061 2061 ahí está la gente que me dice 2062 Alexa dijo 2061 2061 no entendí la pregunta que me ya hiciste. no te pregunté no te pregunté este no lo vamos a ver no pues pues pues no no creo ¿2,061? Dios 2061. Mío. No puede ser. No, manches, no lo vamos a ver. No estaremos. No, no puede ser posible. O sea, todos sus hijos, a lo mejor sí lo ven, a los hijos de, lo, de, de todos los que estén viéndonos. No ah, me gusta pensar en eso. ¿De uno Jari? ¿2,061 no ya, no, ¿ya, no, ya no estaremos? No puede ser. Bueno, no puede si de por ser. sí yo cuando decía que el Mundial del 2024 o sea, era como están en el futuro, y ahora que estamos en el 2024, uh -huh. viendo pinches tonterías del Tata y la selección mexicana, entonces digo, no manches. O sea, Ay, no. me lo imaginé diferente el futuro. No Yo ya no ser. voy a estar, dice Kevin Suárez. Bueno, para los que sí estén, para los que sí puedan ver el Cometa Halley, va a ser una cosa increíble. Algo que... Algo que, pues sí, solamente se puede ver una vez en la vida, quizá. Y no todos tienen la oportunidad, pero es un espectáculo en el cielo. Y, este, y el cometa Halley no es que pase como las estrellas fugaces. El cometa Halley dura por días en el firmamento de día y de noche. entonces o si alcanzaremos, estaremos muy viejitos. Ay, no, pero no me gusta pensar en eso. sí. <risa> pues quién sabe, pero es, es impresionante todo Cometa Halley. Entonces, pero la luz de en la esta secta que se que todos se quitaron la vida con los tenis Nike puestos, fue cuando pasó el comenta Hallie, ¿a poco fue en el 2000, 2000 1986? Eso no, eso no lo he escuchado, esa Las Puertas con los tenis Nike, no sé. Alexa, no, no sé. la historia de la puerta del cielo. Esto es lo que encontré en la página de Wikipedia de Heaven's Gate. Gate fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa hale el cual se consideró un acontecimiento en 1997. ¿Ya ves? Aplevite convenció a 38 de sus seguidores para suicidarse de manera que sus almas ascenderían a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa. Oh, qué miedo. Ya ves, en 1997 es lo que estoy diciendo, el Halley pero ¿por qué? ¿por qué dicen en 1961? y Bob, ¿no es el mismo? Alexa, ¿cuándo pasó por última vez el cometa Halle y Bob? Alexa, ¿cuándo pasó por última vez el cometa Halley Bob? No puedo escuchar bien, ¿puedes decir eso otra vez? Está sorda, Alexa. Está sorda, Alexa. Bueno, fue 1997. 1997 Según no... otro cliente de Amazon, numerología. Numerología caldea. El valor numérico de 1999 en la numerología caldea es 9. Numerología pitagórica. El número. Alexa, ¿de qué hablas? Hmm. No entiendo a qué te refieres con esa pregunta. Alexa, ¿estás loca? Alexa, ¿no me escuchaste? Siento no haberte oído, pero gracias por informarme. Alexa, ¿estás loca? Dame un respiro. No sabes lo raro que es crecer como inteligencia artificial. <risa> Alexa, ¿estás drogada? Lo siento, no entendí lo que me preguntaste. Sí, Alexa. Bueno se ofendió, <ríe> se enojó, dice Margarita. Otra historia. Costa? Ah, ¿tienes otra historia? A ver, sí. vamos a ver. A ver en Pero mi... nos pueden llamar para contarnos cuenten su opinión, también historias. sus historias, <ríe> lo que crean, vieron una película, etcétera. Ustedes hagan plática, llámenos, llámenos y platíquenos. Bueno, en 1806, en Inglaterra, hubo una gallina que la llamaron la gallina de los huevos apocalípticos. Esta gallina lo que hacía era poner huevos y eh, supuestamente, ¿no? Los huevos salían con un escrito de que se iba a acabar el mundo. Eh, tiempo después, eh, se dieron cuenta de que era el dueño de la gallina quien escribía cositas en los huevos y reinsertaba los huevos otra vez en la gallina. ¿Te imaginas? ¿Cómo, Pobre cómo, gallina. Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿los huevos se los metían otra vez en la gallina? <ríe> sí, para hacer creerle a las personas que era la gallina estaba teniendo un huevo apocalíptico, con un mensaje. O <ríe> pobre sea, gallina. era un, un, un fraude. ¿Era, era, que, era un fraude, sí. Que, que, es, que escribía que ya era el fin del mundo, que todos se cuidaran. Bueno, escribía varias cosas y volvía a ir reinsertado el huevo en la pobre gallina. Y la gente veía que las gallinita volvía a poner el huevo, pero era pero... pues una... una todo, ¿Una persona la... que le metía el huevo a la gallina? Uh -huh. para ya, que lo... ya con el escrito supuestamente apocalíptico y todo no eso. ¡No manches! ¡Qué historia uh -huh. tan impresionante! ¿Eso sucedió? En Inglaterra. ¿En Inglaterra? El... En 1806. Que según son este... son caballeros y muy educados uh -huh. y no, no sé qué. Pobre gallinita, uh -huh. le metían los huevos. Sí, pobrecita. Eh, la gente me está diciendo que confundo el cometa Halley con el, el cometa Halley Ok, entonces hasta ahorita estoy sabiendo que toda mi vida estuve equivocado. El cometa Halley uh -huh. es uno, y el, el cometa Halley Bob es otro. ¿Tú sabes eso? No. Entonces no la pregunta, muy claro. la pregunta ahora sería, ¿cuándo uh -huh. va a pasar nuevamente el cometa Halley Bob? A ver, vamos a ver. Uh -huh. Alexa, ¿cuándo va a pasar el cometa Halley Bob? Traducido de TheNobPay.com. La fascinación de Hollywood por las computadoras. <risa> los Alexa, cancela. durante no. la década de... Alexa, 192. cancela, cállate los ojos. No, Alexa. Dice ¿Eh? aquí, es, Hale, se pronuncia Hale. Ok, Hale. Entonces háblale así, Alexa. A ver, Alexa, ¿cuándo pasa el cometa Hale Bob? Aquí tienes una respuesta que he traducido de The Web. El coñac generalmente puede durar indefinidamente a temperatura ambiente. <risa> ¿Cuál, coñac? ¿Cuál coñac, Alexa? Cometa. Alexa. Tu cometa, háblale bien. porque. ¿Cuándo va a pasar nuevamente el cometa Hale Bob? Traducido de Ingerdons.com. El cometa volverá a pasar por nuestro planeta en 2032, pero estará mucho más lejos, a una distancia de casi 30 millones de millas, unos 48 millones de kilómetros. ¿2032? Ah, bueno, sí podemos alcanzar a verlo, sí, sí. ¿2032? Pues no, no, pero va a pasar más lejos, entonces no se va a ver no como... No se va a ver, pero bueno, ahí está. Como en 197. <risas> yo no sabía, yo no sabía que el cometa Halley, pues sí, pues obvio, no, no había visto el Comita Halley. Este, en 1986 pasó el cometa Halley, pero no, no sabía. Entonces, no, no me va a tocar verlo nunca, el comenta Hally. En 10 años pasa el Hally Bob. Es, es como... El Hally es como el espectacular y el Halley Bob es como el menos espectacular, claro. o no sí. sé. Buenas noches chicos, un placer estar con ustedes, gracias a ustedes por acompañarnos. Dice MMG, en el 2030 inicia el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial, pero pues si ya está una Tercera Guerra Mundial, a lo mejor sí, fíjate que en las profecías de Nostradamus hay una película que me gusta mucho, que es muy viejita, como de los años 70's, y habla sobre el, el fin del mundo, sobre la Tercera Guerra Mundial, y que la Tercera Guerra Mundial iniciaría por el hombre del turbante azul, por eso se, le, se pensó que Saddam Hussein era ese hombre del turbante azul, después se creyó que osama bin laden uh -huh. era ese hombre del turbante azul y pues hemos visto que ninguno de los dos fue estos que llamaríamos los nuevos anticristos iniciadores de una tercera guerra mundial y entonces todavía está la profecía de nostradamus de que uh -huh. la tercera guerra mundial iniciaría iniciaría en arabia iniciaría en medio oriente y sería por el hombre del turbante azul. Pero Nostradamus también predijo que el fin del mundo también. Sí, también predijo el, el fin del mundo. En el año 3000, no sé qué. Exactamente, sí. Uh -huh. También predijo el fin del mundo en el año 3000 y tanto, exactamente. Uh -huh. Sí. Pero menciona que en esta Tercera Guerra Mundial, Nostradamus dice que, pues, obviamente habrá muerte, destrucción, pero que de las cenizas de lo que quede se reconstruirá una nueva sociedad, es decir, al parecer los que queden vivos de esa Tercera Guerra Mundial, ahora ya no serán de cada país, sino que se concentrarán en una sola eh, población, en un solo país, en una sola nación, entonces, y así se supone Nostradamus también menciona que habrá mil años de paz, cuando estas sociedad, cuando esta nueva nación resurja de las cenizas de lo que fue la Tercera Guerra Mundial, habrá mil años de paz, donde la sociedad vivirá en paz y después vendrá lo que él llama el fin del mundo también, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. ¿Creen que suceda esto? Nos traemos, nombró no aquí, creo que nos traemos un poquito. Dice aquí, gracias, Ángel Max, mi hermana, son un abrazote, Gracias por apoyar con los superchats. Gente, apoyen con los superchats, por Y llamaditas favor. también. ¿verdad? También llamaditas, llamaditas y superchats. Llamaditas, llamen. Ahí está Daniel Max que nos mandó. Bueno, va a tocar decirle es? a producción que mande a... Producción, manda a alguien, producción, manda a alguien a ah, que llame por No, teléfono. el que siempre llama, ¿cómo es que se llama? Gabi, Gabriel. A Gabriel que llame porque nadie más llama. <ríe> Dice, Nostradamus predijo el fin del mundo para el año 3000, pero otra cosa es la Tercera Guerra Mundial, y no quiere decir que sea el fin del mundo, sino un reseteo. Sí, sí, es lo que dije. Es, es lo sí, que así dije. es. Yo soy anticristo porque soy la del 66, la hija de Nostradamus, no nos lo mencionó. Sí, también sé que se mencionó en 1999 lo de que sí iban a nacer el anticristo, después también en el 2006, o no me acuerdo qué otro año era también que mencionaron el nacimiento del anticristo, es decir, estamos eh, esperando lo del apocalipsis, lo de la tercera guerra mundial, desde los años ochentas, desde los ochentas se está esperando precisamente estas guerras, se creyó que la tormenta del desierto podría ser o pudiera haber sido el inicio de la tercera guerra mundial, no fue, después la guerra de la libertad duradera, tampoco fue. Eh, y ahora lo vemos más cerca porque están involucrados ya los bloques, los bloques que ya mencionó nuestro amigo al principio y lo que hemos estado viendo a través del Internet sobre países como Irán, Rusia, China, Corea del Norte, cómo de alguna forma están unidos y cómo países como Estados Unidos, eh, Inglaterra y todos los demás que que están con Estados Unidos, pues, hacen el otro bloque. Eso ya se ve muy claro, ¿no? Desde la Guerra Fría. Ayer intenté marcar, pero nunca entró la llamada. A ver, llamen ya. Llamen sí. ya, por favor. ¿Aquí hay llamadas perdidas? Sí. Aquí tenemos exactamente, ah, mira, ya tenemos. Yo creo que tú abres eso y ahí es donde entran las llamadas. Sí, ¿verdad? Como que entro. Cuenta, sí. sí, como que entro, abro y entran uh -huh. las llamadas. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Carlos Villasala, está? ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Carlos. Te escuchamos un poquito lejos. A ver si puedes... A acercarte un poco al teléfono. Bueno, ¿ya me escuchas? Eh, sí, un poquito mejor. A ver, cuéntanos. Pues, por la situación que estamos pasando ahorita, creo que... Eh, pues, es una situación muy difícil. Sí, sí creo que el desenlace sea... Catastrófico para todo el mundo. Sí pero principalmente para, para los Estados Unidos. Yo pienso que, como lo comentaste hace un rato, Rusia tiene planeado un ataque a pequeña escala, nada más con bombas muy pequeñas que puedan destruir ciertos lugares estratégicos de Estados Unidos. No creo que vaya, no creo que sean, como dijiste, un país sea tan tonto como para destruir o destruirse a sí mismo, o sea, para sí. tratar de destruir el mundo, y destruirse a sí mismo, no lo creo así, pero estamos hablando de algo que, no viene de hace, de los ochentas ni de la guerra, Fría. yo creo que es más, es de un tiempo más atrás, yo pienso que todo esto, empezó en el 45 cuando Israel, se declara como país, nuevamente, porque casi todo, todo el mundo quiere tomar esa pequeña franja y todo el mundo, o sea, es un lugar muy estratégico. Ahorita yo, yo me preguntaba de qué manera Rusia pudiera hacer la guerra a Israel y ahorita vemos que Rusia, digo que Israel está eh, eh, suministrando todo el gas nuevamente a Europa. Entonces ya ahí hay una relación entre la profecía bíblica y lo que está ocurriendo actualmente. ¿Tú crees que ¿tú crees que es que la Biblia, el Apocalipsis y todo lo que se habla de Dios siempre se refiere a su pueblo, que en realidad es Israel? Entonces, claro. eh, ¿tú crees que sí será más el pueblo de Dios Israel y todos los demás nosotros somos como, este, ¿cómo se llama? ¿Bastardos? No, no, porque es bien claro, los evangelios son bien claros cuando habla de la, de la rama injertada cuando habla de la rama engeljada, porque el pueblo de Dios no le recibió y entonces tuvo que nacer Pablo, que fue a los gentiles, Pablo claro, para los gentiles, para todas las naciones. Pablo fue y predicó el Evangelio para todo el mundo. Ok. Entonces, sí. Yo pienso que Israel, pues sí es parte del pueblo de Dios, pero recordemos algo, ¿no? Cuando Pilato se lava las manos, dice, sea la sangre de este justo sobre ustedes. Entonces ellos, ellos dijeron sí, y aceptaron la condena de lo que iba a pasar. Y desde ahí, desde el tiempo de Ezequiel todos los libros de las profecías de los de la Biblia, todos los profetas, pues han anunciado el fin del mundo desde un, mucho tiempo antes, en la antigüedad, te puedo hablar de que pensaron en, en su momento... Cuando llegó Julio César, cuando llegó Napoleón Bonaparte, se pensaba que ellos pudieran ser los anticristos. Sí. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque tenía que conjugarse algo que sucedió en 1945, que dice el profeta Ezequiel, y cuando el pueblo de Dios se ha reunido otra vez, cuando el pueblo de Dios se ha reunido otra vez, refiriéndose exclusivamente al pueblo de Israel. Exacto, sí. Porque él nada más veía. A futuro lo que iba a ser el pueblo de Israel, no veía, de hecho, ni siquiera se menciona América en la, en la Biblia. Sí, ¿no? Ajá, se menciona, se menciona que, se menciona en la Biblia, en el libro de Job, que la tierra redonda. Oh, okay Pero no se menciona el continente americano. ¿Por qué? Porque el continente americano no figura entre, eh, no figura esa parte del, del final del mundo. Entonces, y Estados Unidos actualmente es una parte muy importante para Israel. Sí. O sea, si se cumpliera, si se tuviera que cumplir proféticamente o bíblicamente lo que va a ocurrir, Estados Unidos ya no tendría que existir porque es el protector de Israel. Sí, exactamente, ahorita se eh, lo protege en realidad. Ajá, entonces Israel, eh, Estados Unidos tendría que desaparecer completamente del mapa para que Rusia pueda este, conjugar esa parte ¿no? de la guerra de Gog y Magog, entrar a, este, a no, no ahorita sería la invasión de sino que empezaría el final y de aquí serían siete años si, si estamos hablando de lo que la Biblia dice aquí okay. ahorita tendría que destruirse Estados Unidos, pasar una etapa de siete años en la que el mundo volvería a resurgir todo estaría muy bien la economía volvería a crecer y, Israel y a Israel y a Rusia se volvería este, otra vez en contra de Israel y ahí sí vendría el Armagedón, pero para eso tendría que pasar siete años más. okay okay Entonces, ¿crees que si empezara entonces, la guerra en estos próximos años, sí nos tocaría ver todo eso? Sí, claro que sí yo no creo que pasen muchos años, yo, yo en lo personal no creo que pasen muchos años porque pues, pues si la profecía se cumple en 1945 cuando el general Ben Gurión declara el estado de Israel y viene la guerra de los siete días y en la guerra de los siete días Israel no pierde sin armas, sin nada, con piedras en las manos o sea, tratan, tratan de invadir otra vez los países aliados de los países árabes tratan de invadir nuevamente Israel y no pueden ingresar o sea, hay muchas historias ahí, no sé si las has escuchado, ¿no? de aviones reventando en el aire, de, no, fíjate, ejércitos Fíjate que esa sí. historia no, no, no la había escuchado, a ver, ¿cómo es? ¿de qué trata? Cuéntame. En la guerra de los siete días cuando los países árabes tratan de, de, de, de otra vez retomar la tierra de Israel, viene Israel otra vez este, a tomar la la franja, ¿Qué? durante esa guerra, pues este, los aliados tratan de ingresar, pero los aviones empiezan a explotar en el aire, muchos de hecho, muchos ejércitos, al entrar, se rindieron, hay historias donde se rendían de un solo soldado que venía, y dice el soldado, no, pues yo me rendí porque vi mucha gente atrás de él, y entregaban sus armas pero nada más era un solo soldado o sea, hay muchas o sea, historias como, esta... como por magia, como para algo paranormal algo sí, como los como... ángeles, decían que eran ángeles mm. o sea, es como, eso sí como la Biblia, ¿no? que dice que es el pueblo de Dios, entonces ¿sí? sigue ayudando a su pueblo eso es lo que cuentan, bueno son las historias que se narran, ¿no? de la guerra de los siete días, no se ve hecho, eso, no de hecho cuando entrevistan a B, a, B, a David Ben Gurión lo entrevistan y le preguntan llegan más tarde ¿no? los, los aliados este, ingleses al, eh, este Estados Unidos llegan mucho más tarde y cuando quieren ayudar a este Israel dicen pues ya, ya ganaron la guerra no había tanta comunicación como ahora oh. y le preguntan a David Ben Gurion y cómo le hicieron para defenderse y agarran Ben Gurion y agarra una piedra y dice ves esta piedra dice nuestro Dios nos defendió qué interesante no sabía eso de la guerra de los siete días 1945 mencionas en 1945, David Ben Gurion toma la tierra de Israel. Unos meses después es la guerra de los siete días. Ok, no, no la sabía. No sabía qué extraño, nunca la había escuchado. Uh -huh. Y este, Entonces, actualmente yo pienso que Estados Unidos está jugando un papel muy importante. Para esa, si es, si, si la profecía bíblica se cumpliese, Estados Unidos está cumpliendo una parte muy importante muy muy importante porque es el protector de Israel Exacto. Y, y, y, y Estados Unidos no aparece dentro del Apocalipsis entonces Estados eh, Unidos no figura Israel está protegido por Estados Unidos y nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos entonces nos va a ir bien pues fíjate que América no aparece eso es lo, lo curioso no Para va van a desaparecer de bombas de todo América va a desaparecer <risa> No lo creo, pero sí este no tenemos la capacidad pues de otros países, ¿no? Como Inglaterra, como Alemania, como Polonia, como Suiza, ¿no? que pudieran que los países que pertenecen a la OTAN que pudieran hacer de la guerra a Rusia. Si Estados Unidos ya no está que es el único aliado de parte de la OTAN. Bueno creo que hay otros países latinoamericanos, pero pues económicamente y este y armamentísticamente no figurarían dentro de la OTAN. No creo que pudieran hacer un papel muy, muy importante en contra de Rusia. Ok, interesante lo que nos platicas, mi hermano. Entonces, ¿sí habrá un apocalipsis? ¿Tú según tu opinión? Yo creo que sí, pero yo creo que a partir de la destrucción de Estados Unidos. Oye, en la... Es... Bueno, ya que me decías algo sobre la Biblia, también menciona en el en Juan, que es este del libro de Apocalipsis, se menciona que vendrían criaturas, ¿no?, que atormentarían a las personas, que son como plagas, como voladoras, como escorpiones voladores. Que vendrían de parte de Rusia, ¿no? Eh, hace referencia que son plagas y nosotros nos lo imaginaríamos como animales. ¿Tú lo ves entonces como? Yo lo veo porque todo es figurativo. Ajá. Todo absolutamente es figurativo. Pues, este, si tú lees, de hecho, Elías, cuando describen que subió al cielo en una bola en de fuego, en un carruaje, que veía carruajes y todo eso, yo creo que son figuraciones, ¿no? Okay. Yo creo que todo eso ha venido siendo escrito no solamente por la cultura judía, sino por la cultura babilónica, este, desde la India, que nos hablan de las naves que volaban, no, no recuerdo ahorita su nombre, se si me fue el nombre, de la India, las naves que, este, que escriben. Los birmanas, exactamente, o sea, hablan de ese tipo de, de, de nave. Yo creo que vivimos en una realidad que fue creada pues no sé o sea lo que te lo que lo que yo pienso es que esto no es este tan físico como nosotros lo pensamos bueno pues, también dice que el, la el mar o el agua se convertirá en sangre sí. claro y este y eso nos habla de un apocalipsis nuclear también es lo que te digo o sea todos son figuraciones pero todo nos habla de, de, de ataques nucleares o sea, empieza a hablar de cosas así, el sol se oscurecería, y hace un rato te mencionaron eso, ¿no? Que, este, que si hay un apocalipsis nuclear, pues va a haber una, va a haber un invierno nuclear. Sí, sí, sí, también menciona en ese libro de Juan, de revelaciones que las estrellas caerían, ¿no? Se fue nuestro amigo, sí. Nuestro amigo, ¿cómo uh, amigos, no olviden dejar su like. Gracias, este José Ponce, gracias por apoyarnos. A que dejen su like. Dejen su like, gente, apóyennos con los likes, uh -huh. por favor. Son importantes también sus likes. Estamos reconectando la llamada con nuestro amigo porque se acaba de caer. Parece que el libro de revelaciones era muy revelador y producción lo ha cortado, no dejó que siguiéramos hablando sobre estos temas, así los alacranes y esos los tomaron en una transmisión en las pirámides de Perú, dice Magnus Starr. Eh, ah, se colgó la, se cortó la llamada, a mí desde niño me causaba demasiado impacto el, el ver a, eh, las criaturas estas que mencionaba la Biblia en el Apocalipsis sobre una plaga que vendría a atormentar a los humanos, estas plagas serían como escorpiones con alas, eh, también hablaba sobre la, la bestia, sobre el anticristo, sobre el diablo, sobre la gran ramera. Sí, y es que leer el Apocalipsis es, da un poquito de miedo, ¿no? Sí, da un poquito de miedo, sí. bien, O sea, si uno lo lee así tal cual, pero sí, como dice que llamó, sí, figuraciones sí, puede ser que... Sí. Por ejemplo, cuando habla de la gran ramera, hacía alusión, se supone, o era la iglesia católica vamos a, a contestar la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Saludos, amigo. ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Gama. ¿Cómo estás, Gama? Bienvenido. Ah, es, estoy muy bien. Muchas gracias. Y, bueno, eh, ahorita con todo este tema de, pues, de la Biblia el apocalipsis y demás eh, se me vienen a la mente como varias interpretaciones sí. porque eh, bueno eh, no, no contradiciendo la parte de, de la otra persona que habló eh, siento que todas las predicciones de este libro son, son figuraciones como, como tal. Okay. Y bueno, la parte que mencionaste de del pueblo de, de Jesús en sí es, eh, digamos, todas las personas que creen en él. Eh, y no son como ajenas al pueblo, ¿sí? sino que todo el pueblo viene siendo la gente cristiana y la gente creyente pero pues también hay como varios contraargumentos porque bueno según según este de un pastor con, con, el, con el que solíamos tener contacto eh, la gran ramera eh, bueno ahorita que lo mencionaste vendría siendo la Iglesia Católica Romana, que es como que la que ha targiversado eh, la, la escritura y la ha hecho como a su manera, Ajá. ¿no? Eh, y en cuanto a las estrellas del, del cielo y demás, eh, también es una figuración, y creo que, bueno, no me acuerdo bien de de la de los versículos en específico, pero se, se menciona que tres cuartas partes de las estrellas van a caer junto con la gran ramera. Entonces, eh, si nos vamos como a una interpretación más general, se podría decir que eh, tres cuartas partes de la humanidad están condenadas y la la última parte, la, digamos la cuarta parte de la población mundial es la que va a estar eh, salvada. O sea sí, que bueno. nosotros eh, peligramos porque ser mexicanos es o estar en el segundo país con más católicos en el mundo, podríamos ser parte de lo que le va a pasar a la Gran Ramera, muy probablemente, y no solo digo, no solo México, es como eh, a nivel mundial, es como para todo para todo el mundo. Eh, no solo por ser un país, digamos, de Latinoamérica, este, todos están condenados, sino más bien esa es como la interpretación, eh, digamos, más general que, que se tiene. Ok. Sí, porque habrá castigo para esta, esta institución y pues a tus seguidores, ¿no? Supongo. Eso es lo que se sí. puede interpretar, ¿no? Sí, y de esto, bueno, créeme que puede puede haber igual muchísimo muchísimos hilos por los cuales hablar, eh, porque vamos, la religión también es un es un tema bastante bastante amplio que se puede dar a entender de diferentes maneras, pero bueno, eh, partiendo del punto de este del apocalipsis y también de lo que dijiste sobre sobre bestias y demás, eh, creo que se menciona un una bestia de diez cabezas con siete no siete cuernos y diez cabezas algo así no siete siete cabezas con coronas ajá eh, eso lo bueno, en el tiempo que a lo mejor escribieron este estas predicciones, pues no se tenía la, la noción, ¿no? de del futuro y bueno creo que lo interpretaban como las potencias mundiales Ajá. que pudieran que pudieran iniciar todo esto de la guerra mundial bueno, de la tercera guerra mundial y del nuevo orden y demás sí exactamente el nuevo orden mundial y también los falsos profetas se eh, hace mención en ese revelaciones en el libro de revelaciones de Juan sí también esos falsos profetas serían como personas que vienen a hacerse pasar como este predicadores o como el Papa por ejemplo sí es de hecho la la, como la, ahí se me olvidó la palabra, pero targiversarlo, Ajá. pues digamos lo bueno y lo toman como a manera personal igual para engañar a, no sé, a más personas. Ah, hay, hay de aquellos que a lo bueno digan malo y a lo malo digan bueno, ¿no? Sí, sí, ese, digamos, ese es lo punto, es lo, es lo mmm, malo malo, por así decirlo, y lo incorrecto, no sé. Sí, sí, da miedo porque si hacemos o creemos como lo que se dice en este libro y que es palabra de Dios, y que pues solo cuatro mil, ¿cuántos? ¿Cuatro mil cuatrocientos son los que se van a hacer salvos? Creo que sí son 4400. Eh, no, no cuatro mil cuatrocientos, creo que sería... La cuarta parte de la humanidad, nada más. Ah, pero hay un número, hay un número de. Sí. Supone que serán salvos, que los arrebatará Dios en el cielo. Ah, sí, bueno, eh, son los que. Bueno, creo que según la escritura también va a haber personas que, aunque ya hayan muerto, van a, ah, okay. van a revivir. Uh -huh. Sí. Son 144 mil sellados, dice 144 mil. Unos dicen, dicen 14,400, otros cuatro ¿no? mil. Sí, no sé cuántos, pero algo, uno, uno y cuatro, cuatro, algo así. Sí. Es como sí. el número. ¿Tú crees que serás de estos 1,044 o 14,400 o cuatro 144, mil? Eh, pues la verdad no me pongo a a pensar tanto en ello porque eh, no puedo nadie se nadie se podía eh, perdón, nadie se tiene por qué justificar con actos buenos o malos entonces creo que eso no me corresponde a mí, pero estoy consciente de lo que quizá en lo que he fallado y las cosas que he hecho bien pero al final no no me toca a mí decidir. Mira, Dios dice que eh, o eres frío o caliente, porque a los tibios los vomitará. Uh -huh. Sí. Entonces, ¿frío, caliente o tibio eres? Pues... Ya, que, no. este, ya lo, lo, este, lo pensó. No, no, en este momento de, de mi vida siento que he sido tibio. Sí, sí, da miedo, eh, da miedo. Bueno y es, y es lo que creo que A veces me, me pongo a pensar En si sí y o si no Y pues como todos tenemos Errores eh, Y a veces Quizá uno no se da cuenta Y lo sigue haciendo eh, Están en ese, en ese Digamos en ese punto medio Exacto bueno, mi hermano, pues te agradecemos que nos hayas llamado. Qué bueno que te decidiste a llamarnos y platicarnos un poquito de este, de este tema. Eh, había habido muchos otros temas, pero en este sí te nació llamarnos. Sí, de hecho, bueno, es, es algo que, que igual cuando me preguntan sobre qué piensas este del Apocalipsis o de todo lo que se ve en la Biblia y demás, pues eh, la verdad es que sí. Va a haber algo, pero no sé cómo vaya a ser, eh, no sé en qué tiempo ni en qué circunstancias, si ya esté vivo, si ya esté muerto, pero sé que algo va a pasar. Y también creo que habías mencionado algo de. O habías, mencionado, habías mencionado algo sobre Nostradamus, sobre un nuevo orden mundial y después mil años de paz. Sí. Eh, algo así también viene en, en el Apocalipsis, que después de que pase todo lo que tenga que pasar, va a haber mil años de paz, mil, mil años en donde la humanidad, o bueno, la nueva humanidad, va a estar tranquila y después de esos mil años, eh, digamos, Dios va a volver a a, a liberar a, a Satanás, bueno, creo que lo iba a encerrar 100 mil años y después iba a volver a, a liberarlo. Entonces, creo que viene, viene compaginando estos dos puntos entre este profeta Nostradamus y también la profecía de la Biblia, que son, digamos, casi idénticos, sí, tú, pero con diferentes perspectivas. ¿Tú tienes estudios sobre la Biblia? ¿Va? vas a algún tipo de, de culto de religión eh, no no como tal eh, creo en Dios pero no no soy católico pero creo que he llevado esto desde que tengo memoria eh, desde niño iba iba a la iglesia y bueno el pastor siempre nos enseñaba cómo cómo, cómo leer la Biblia cómo interpretarla uh -huh. y también nos enseñaba muchas cosas, eh, desafortunadamente falleció hace unos meses, y desde entonces creo que no, no he frecuentado, pero se me quedaron muchísimas, muchísimas cosas de, desde hace un tiempo. Ok, muy bien mi hermano, pues gracias por la llamada, por querer eh, compartirnos tu opinión, lo que conoces, y gracias, un saludote. No, de que igual este me encanta, me encantan todos los temas que, que tocan. Eh, me gustan las transmisiones del diario, la estoy al pendiente, igual casi no comento, porque luego estoy haciendo otras cosas, pero siempre tengo este la transmisión abierta. Eh, un saludo, un saludo, un abrazo fuerte a ti Oxlack y a Andrea. Eh, espero llamar luego pronto con alguna otra historia que me sepa o además porque bueno, casi no me pasa nada hasta eso. Pero me gustaría, no sé, experimentar algo. Y si me pasa, ya se los estaré contando. Muchas gracias, mi hermano. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Dios Nos vemos. Bueno, ha llegado el momento de Coca-Cola, la chispa de la vida, patrocinador oficial de Oxlack Show. Tengo sed, mi amor. ¿Qué tendrás para mí? ¿Algo de tomar? Sí, oh, una Coca. Una Coca-Cola. Sí, claro, sí quiero. Coca-Cola. Ya te lo la traigo de la vida. Sí, hola, buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Oscar, soy José Flores. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, saludos. Saludos, saludos. Aquí un poco resfriadito, pero aquí andamos. Perfectísimo. ¿Qué nos quieres platicar acerca del tema que estamos hablando? Define el fin del mundo, ¿verdad? Sí, sí, de las profecías, del este de que se va a cancelar el mundial, de que va a haber una tercera guerra mundial, de que la gran ramera, de Capulco Shock. <risa> tú, tú, dinos. Bueno, este, yo creo que hay muchas interpretaciones. Estaba escuchando la llamada del, del amigo el que llamó anteriormente. Este. Yo creo que hay muchas interpretaciones y tanto religiosa, filosófica, económicas, etcétera. Sí. Eh, personalmente, lo que yo creo es que el planeta Tierra y desde sus orígenes tiene muchos miles y quizás millones de años de existencia. Eh, antes de nosotros existieron muchos seres vivos eh, seres que ni siquiera podríamos imaginar eh, la única evidencia que tenemos quizás sean restos óseos quizás algunas huellas que fueron petrificadas y a veces el ser humano con la bendición o la suerte, o la maldición, no sé, de tener la capacidad de razonar, de gestionar y de hacerse preguntas, eh, pues caemos en esta dinámica, ¿no?, de, de, de preguntarnos qué pasa con nuestro futuro con nuestra humanidad y a veces nos atemorizamos y creemos que el planeta va a dejar de existir No, quizás en un futuro el ser humano vaya a extinguirse como pasó con los dinosaurios Sí, pasó quizás con algún tipo de homínido precursor y personalmente yo creo que el planeta cumple ciclos ciclos naturales ciclos naturales que que comprenden fuerzas que van más allá de, del poder humano yo creo que ni siquiera la contaminación ni siquiera la, la guerra puede hacer tanto daño a un planeta como para destruirlo entonces yo creo que todos estos cambios climáticos digo, ya para ir concluyendo yo creo que sí. voy a tocar varios temas voy a empezar con el cambio climático que creo que es el, el, el verdadero fin del mundo, como lo conocemos. Uh -huh. El sí. planeta ha cambiado de polos en muchas ocasiones. Hay evidencias científicas, esto no es una teoría, hay geólogos, hay antropólogos de, de muchos tipos que han investigado del origen del hombre desde la era de hielo, y pues el planeta de, de repente hay tormentas solares o el núcleo cambia de posición y los polos magnéticos pues se trasladan ¿no? a, a, a otras regiones. Y, por ejemplo, una de las evidencias más grandes son eh, los desiertos de, que están en Medio Oriente, que hace miles y millones de años antes eran selvas tropicales frondosos sí. árboles, sí. había vida en abundancia y se extinguió el, el, el meridiano, los polos uh -huh. cambiaron y una hecatombe climática que provocó sequías, inundaciones, etcétera Bueno, ahora a nivel, ese es el fin del mundo, digamos, natural, ¿no? Okay. Que yo creo que va a pasar, el planeta está cambiando de polos, donde hay frío va a haber calor y donde hay calor va a haber frío, y así va a ser. Okay. Eh, pero a nivel social, porque mencionaba sobre el Mundial de Qatar y, y las guerras de Rusia, ahorita que creo que cayó un misil en Polonia, no que es territorio de la OTAN. Sí. Este, yo creo que esto es un fenómeno que ha pasado desde el Imperio Romano. En la humanidad llega a una epítome como a su máximo nivel, a su máximo potencial desde el imperio romano, el otomano, y los imperios etruscos hasta el babilónico. Eh, siempre hay una nación que está en el tope. Y del otro lado surge otra, otro contrapeso, que es poner un imperio y se crean guerras, guerras tremendas, que ahorita no lo vemos, porque... Esta guerra mundial ya tiene años, solo que empezó de la Guerra Fría. Países secundarios o terciarios peleaban las guerras de las potencias. Eh, por ejemplo, Europa está peleando la guerra de Estados Unidos. Y este, por ejemplo, Venezuela está peleando la guerra de Rusia y de China y Cuba pero ha sido tanta tantos momentos de tensión entre los dos polos del mundo entre Eurasia asia y occidente américa que ya no es ya ya no es como antes la guerra ya se tiene que definir cuál va a ser el nuevo orden mundial esto es lo que está pasando ok sí. cómo vamos quién va a regir el planeta si vamos a ser como los europeos y los norteamericanos o vamos a ser como los asiáticos y en medio de esas dos fuerzas va a, correr, va a caer la guerra el problema yo creo que el, la diferencia que hay entre la caída del imperio romano y el otomano y, y los etruscos y los, eh, los helenos los griegos pues es que ahora nuestras armas pues son más letales, ¿sabes? Tenemos bombas atómicas, tenemos bombas nucleares, que, que si esta va a ser la última guerra, creo yo, ¿no? la última guerra de, de la humanidad, eh, la nuclear. Va a haber, eh, no nos vamos a extinguir definitivamente, pero va a ser como un como un reseteo. Va a ser como cuando tu computadora ya, ya no funciona. <coughs> hay que resetearla, ¿no? Formatarla. Ah, hay que borrarle, hay que borrar todo, hay que iniciar de cero y volver a empezar, porque la verdad pues, le metimos muchos virus y sí. de todo. Entonces, okay. Okay. Y, y, y ya, y el último punto ya para concluir. Sí. En, en lo religioso. Eh, yo creo que personalmente definitivamente hay fuerzas mayores que la humana eh, definitivamente hay algo más que el ser humano porque no podemos ser lo más grande del universo no somos no podemos tener suficiente egoísmo y y antropocentrismo como para decir que somos el centro de la, de, de la creación del universo, como lo queramos ver. Claro. Entonces, yo creo que aun, quizás para uno sea Dios, quizás para uno sea la, o los Vengadores, o Thanos, o como lo queramos ver. Y cada quien interpreta la vida, eh, lo que va a pasar. Yo creo que sí va a haber un momento en el que una inteligencia superior, fuera de aliens, fuera de lo que sea, algo más allá, más arriba de que ser humano va a intervenir en nuestro planeta, eh, porque lo han hecho antes, eh, y lo van a hacer ahora, no sé cómo, no sé si van a abrir una nube, una nave espacial, o no sabemos, eso no sabemos cómo va a pasar. Pero definitivamente el ser humano necesita y lo ha necesitado siempre de alguien más grande que él, alguien más inteligente, alguien que ha comprendido más del universo, de, de la creación, o de el Big Bang, o como lo queramos ver, para poder subsistir. Porque si fuera por nosotros mismos, por nuestros propios instintos, nuestras propias fuerzas, por nuestra propia manera de entender la naturaleza y cómo funciona nuestro cuerpo, pues ya nos hubiésemos extinguido desde hace miles de años. Muy bien. Entonces, yo creo que el, no no vamos a no va a haber extinción no va a haber fin del mundo simplemente va a haber una transformación okay. va a haber un, un reinicio y los que sobrevivan pues mucha suerte y los que no pues bueno eh, pues hay como dice el, un, una frase hay, hay destinos peores que la muerte <ríe> Ok, mi hermano Entonces, bueno la, este, pues, gracias por el tiempo y gracias que tengamos buena noche este es muy bien mi hermano saludos te saludo, saludos, saludos. Vaya. Pues ha llegado el momento, dime. Llamó bien, una llamada muy trascendental, <ríe> muy profunda. <ríe> muy, muy bueno el que. Respiramos y Ya, se acabó, no ya se acabó, no puede ser. Ya, ya tenía otra historia. Son dos horas ya, no hay super son dos horas. Voy a ir al baño. Aquí está la cumbia. Pues Resulta que ya... Toras, no? A ver, la última, tu última historia. Yo tenía una historia. A ver. Resulta que en 1975 un pastor evangélico llamado Jim Jones eh, mató a 900 personas. Eh, fue catalogado el asesinato más grande de la historia, más grande, bueno, masivo de la historia. Eh, les dio a beber. 900 personas en la, en Guyana, eh, un veneno diciéndoles que se iba a acabar el mundo y no sé qué. Eh, contrató enfermeras para que les administraran el veneno a niños, mató 200 niños y el resto eran adultos. En total fueron 900 personas y hay, hubo, hubo fotografías y, y hay videos de eso. Si hay fotos, hay videos, ¿no? Uh -huh. ¿De Jim, Jimmy Jones? Jim Jones, un pastor evangélico. Uy, es que eso fue ¿dónde? en Guyana. Guyana en el 75. Guyana ecuatoriana o Guyana francesa. Eh, Guyana yo creo que yo creo que Guyana francesa. No, <risa> no sé dónde. Se... Alexa, ¿dónde queda Guyana? <risa> Guyana es un país en el sur de América. Limita con Brasil, Venezuela y Surinam. O sea, pero eso es Guyana francesa, Alexa. No, hay otra Guyana. Alexa, ¿cuántas Guyanas hay en el mundo? La respuesta a tu pregunta puede ser, el cedrela o dorata es una especie. ¿Eh? <risas> Madres. Alexa, ¿dónde queda Guyana ecuatorial? Traducida de mapsoftworld.com. Ubicada en la costa norte de Sudamérica, Guyana cuenta con llanuras costeras y costas pantanosas, así como selvas tropicales, Desiertos y montañas. Bueno, Alexa ya cancela. Fíjate que estaba, había estado buscando información sobre cosas extrañas, paranormales, misteriosas, oscuras en Guyana y en Surinam. Mm. Y no encontré nada en Guyana porque ¿No? es un lugar súper chiquito, hablan francés ahí. Eh, no sé cuántos... Alexa, ¿cuántos habitantes hay en Guyana? Alexa, ¿cuántos sí. habitantes hay en Guyana? En 2020. La población de Guyana era de 778 mil personas. 778 mil. ¿Mm? Y ese día se murieron casi 900, o sea, casi se les va a 700. Pues casi se va. Mil, a mil. mil casi busca, se... busca ahí y verás la, la foto, la foto es un poquito cruda. Eh, eh, a ver, vamos a ver cómo dices que. Jim Jones. Jim. Yo conozco a Jimmy Jones, pero. No, Jimmy no, Jim... Jim Jones. Jim Jones. ¿Ese, ¿Ese? Es, ¿Eh? ese fue Pero ese es en Guyana, ese sí. es de Estados Unidos, el, él es de Estados Unidos, pero él se fue a Guyana y allá mató oh. a toda, toda esa gente. Allá fue donde los mató ¿Sí? todos. Uh -huh. Es el, el, el líder del templo del pueblo. ¿Es igual que te va a una Jones. ¿Es ese de la puerta del cielo, no? Se llama el templo, el templo del pueblo, se llamaba el su secta. Pero hay fotos. Mira todo lo, ahí, o sea, toda esa gente. Es que esta foto yo la recordaba, pero la recordaba con las puertas del cielo. No la recordaba con esta de Jim Jones. Pero vamos a ver la foto. Ok. Este, yes, I'm happy. Ok, <risa> vamos a compartir la pantalla. Antes de que nos vayamos. Eh, eh, de hecho, esto lo podríamos saber. Visto en, en una transmisión que habláramos sobre sectas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Pues es que como estamos hablando sobre el fin del mundo, pues él, él hablaba dijo, del fin del mundo. sí que... Sus últimas palabras fueron, bueno, vamos a acabar con esto. Acabamos con el sufrimiento. Ah, y, sí. y les dio a beber a todos un... Este, les, les dio cicuta. No sé. Sí. ¿No sabes? No... No, no creo que si Cuta les haya de dado otra cosa. Pero bueno, ahí están todos los cuerpos. Uh -huh. eh, vamos a ver si hay otra fotografía. Jim Jones. Aquí está, sí, sí. Ahí está. Uh -huh. Este es Jim Jones. Dice: The People's Temple of Georgetown, the capital of Guyana. Ah, en Georgetown. Sí, la capital de Guyana. Este es el templo. Uh -huh. No, oh, no sabía, no sabía que fue en Guyana. Yo conocía esto, pero pensé que fue en Estados Unidos. Creo que una, creo que hubo una, una o dos sobrevivientes de eso, que explicaron que, que les dieron a beber y, y, y habían enfermeras dándoles el veneno hacia los, a los bebés, a los niños. No, te voy a sí, sí. Pero más los que le hicieron caso, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, interesante, ya en otro momento hablaremos de sectas, de religiones, de cosas así. El día de hoy hablamos sobre, se acerca el fin del mundo en relatos oscuros. Uh -huh. ¿Verdad? Andrea, sí. Antes de que nos vayamos. Eh, dejen de ser pecadores, así entran a los 14400. mil cuatrocientos. Dejen de ser tibios. No sean tibios, sean calientes. Chale, chale. Un abrazo Uf. a todos, no abrazo a Maru, abrazo Emea Saludos eh, Seba, Katy eh, Andrew, Agosta A todos, a todos, muchos abracitos Ah, Lupita, Lupita está por ahí Saludos, Lupita Listo, vámonos, Descansen, nos <risa> queremos mucho, allá nos vemos Gente Se nos Dice Arturo García <risa> No, no Buenas noches, descansen, hasta mañana. Chao, Maron. chao, chao, chao, chao, a todos. chao, chao, chao, buenas noches.